¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. <ríe> Parece que un niño pequeño. Bueno, sí soy. Bueno, no, ya tengo mi edad. Pero bueno, eh, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo... Sigo con el segundo episodio Estoy muy contento, muy feliz eh, El primer episodio le fue bien Fueron dos visualizaciones Me siento completamente a gusto Dos personas que hayan visto el video Y, y, y me siento muy bien, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con el episodio con que, Donde lo dejamos la otra vez eh, Nos quedamos aquí en este lugar eh, Si se dan cuenta, amplié un poquito más para allá porque para acá hay más lugar por observar eh, y acá hay mucho más lugar por observar. Pero bueno, eh, en el otro capítulo pues estuvimos eh, estuvimos buscando eh, mi, el mineral de, de hierro, pero no encontré. Así que vamos a buscarlo hoy, vamos a buscarlo hoy y tenemos que... Pues primero vamos a observar de este lado, vamos a agarrar nuestras antorchas. Antorches. Vamos a ver si por aquí, pumba. Ay ay, perfecto. Acá Oh, no. Uy, me cagué. Me cagué para adentro, se los juro. Uy, oh, Dios! Dije, "No, eso es una trampa, maldita sea." Como en México. Ok, a ver, listo, ok, ponemos la antorcha, tenemos aquí arriba, tenemos acá que está corriendo el agua como siempre, ok, ok, acá no importa tanto, este sí hay que dejarlo, ahorita agarramos la madera, no, eso sí necesito, a ver qué más hay acá, necesito también siempre, eh, bueno, por ejemplo, en estos lugares siempre hay un, un vagón, bueno, para la gente que es nueva, hay gente que es nueva y que está observando Minecraft por primera vez. Lo que estoy buscando es esto. Este mineral. Este mineral, tipo... ¿Qué color es? Como... ¿Color piel. Este tipo de mineral es el que necesito. Con este se pueden hacer... Pues, ahorita, por ejemplo, como ya, ya estoy comenzando. Este mineral es... Es bueno para hacer... Um, como por ejemplo, tengo una espada ahorita. Si ves la espada que tengo aquí, que es esta, esta espada es de piedra. Y yo eh, con el mineral que acabo de sacar, pues voy a hacer una espada de, de, de hierro. No sé por qué estoy sacando esto, si no lo necesito. Eh, y con esa espada de hierro, pues es un poco es pues más fuerte que la espada de piedra que tengo actualmente. Ok, vamos a ir para adelante. Ok, ok, nada. Puedo mm, cavar un poquito más para allá, pero ahorita no me importa. Vamos. Oh, está muy, muy, muy raro. Tengo más piedra, ok. Piedra, piedra. Ok, acá hay más, a ver. Ok, tenemos otro más abajo. Creo que ya no hay nada. Perfecto. Continuamos por este lado, ¿verdad? Ahí, por este lado. Y acá había Acá más arriba, perfecto. Ok. Hacemos shift para no caernos. Es que bueno... Eh, a ver. oh, oh Ahí está, no lo alcancé. Uy. Perfecto, este por ejemplo, este mineral yo no lo puedo picar con este pico de piedra Porque pues no se puede Físicas de Minecraft, ¿no? Eh, y necesito el pico ese que les estoy diciendo, que es mucho más fuerte Así que... Ahí está Ok, acá hay okay, más Podemos ir más para abajo mucho más para abajo A ver, quitamos esto Ok Peligroso, eh Peligroso Ok, no veo nada Ok, nada interesante Regresémonos Oh, me atoré Oh, me atoré otra vez No hay nada interesante, la verdad No hay tampoco El mineral que buscamos Tons. Vámonos. Tons. Tons. Vámonos. Creo que del otro lado, ¿no? ¿Aquí? Si sí, hay aquí mi rapo. Ok, no hay nada. Ok, no hay nada. Ok, no hay nada. Chale, ya no tengo... Hay un zombie. Y viene para acá. Muere, maldito. Muere, maldito. Muere maldito, muere maldito. Uy, me, me atrapó, ay. No. Sí están fuertes, eh. Sí están fuertes. Sí están fuertes. ¿Viene uno atrás? Ok, no. Ok, sin miedo al éxito. Aquí hay otro zombie. Morite, morite, morite, morite, morite. Ok, tenemos cinco niveles. Estoy buscando, por lo general en estas cuevas. No sé si esté viendo, eh. Por lo general en estas cuevas eh, existe la la creación. Espérenme un poquito. Existe la creación de... ¿Cómo les puedo decir? Hay como vagones en las cuales hay un cofre donde tienen... Ahí está. Donde tienen cosas, y esas cosas pues las necesitamos, claro. Claro está que tenemos que buscarla muy bien. Por eso nos adentramos en lo más profundo, en lo más recóndito de todo esto. Que, por ejemplo, aquí no hay nada, pero encontramos el material que necesitamos. ¿Ven? Increíble, ¿no? Increíble lo que es el Minecraft. Uno entra aquí para... Este, desestresarse Pero se estresa más porque sa no sabes Si viene un zombie o algo Bueno, también si eres nuevo Tienes que entender que Aquí, como todos los juegos Siempre hay malos Y los malos eh, en este tipo de juegos Es, hay zombies Hay este Esqueletos Hay, qué más Arañas, hay Hay muchísimas cosas la verdad y ahorita en estas actualizaciones, como por ejemplo a, a, el video que subí, hay un monstruo que está por estas cuevas. Bueno, hay un, un monstruo que da mucho miedo, la verdad. Bueno, a mí me da mucho miedo. Siento que de un guantazo me mata. Ok, más mineral de este, Que bueno. Si se me pasa, me avisan, por favor. Ahí me escriben en los comentarios Oye, fíjate que se te pasó un Uno de estos materiales que estabas buscando Eres un tremendo idiota No sé, algo así Miren, miren, esto es lo que estábamos buscando Ok, que este Por ejemplo, que este Perfecto, ok Ay, Ok, encontramos eh... bueno Tenemos, tenemos más por, por buscar Ok, podemos bajar mm, Creo que no podemos bajar no sé exactamente si se esté viendo. No estoy seguro, ¿eh? Perdónenme mucho si es que no se ve nada. Ok, quiero que vean el cofre. Vamos por el cofre de una vez. Eh, el cofre es muy importante porque podemos encontrar muchas cosas. Eh, miren. Esto, por ejemplo, esto amarillo que ven aquí es oro. El oro, pues... Tampoco se utiliza para nada. Bueno, y necesito otro pico, exactamente. Ok, vamos a abrirlo. Ok, bueno, no no era, no, lo, no era lo que quería hacer. Pero... Perdón, regresamos, regresamos. Lo siento mucho, lo siento mucho. Iba a mostrar lo que agarré del cofre. Que eran dos lingotes de, de oro. Que es lo que les acabo de decir. Este es el oro y este es el hierro. Que ahorita vamos a sacar... Justo de este mineral. Antes era un mineral distinto, pero ahora se ve pues más amigable, ¿no? Luego también conseguimos esta etiqueta. Estas vías. Este pan. Rico pan. Y creo que ya es todo. Esto ya lo tenía. Así que no importa lo demás. Um, pues... Vamos a buscar más. Las etiquetas, por ejemplo. Ese tipo de etiquetas... A ver, vamos a hacer primero... Primero lo primero, ¿no? Vamos a hacer el, el hierro. Así se hace el hierro. Horno, carbón. Hierro bruto. Qué bruto que es el hierro. Acá no hay nada. ¡No! ¡No, no, no, no! Estoy... ¡No! Nah. A ver, gente. Bueno. A ver. No es por ser... Pues, o sea, no es por ser completamente crack en los videojuegos, ¿no? Pero, obviamente, cuando eres un crack de videojuegos, un crack de cracks en videojuegos, sabes dónde encontrar esto. Este mineral es el más importante, bueno, no es el más importante, es como el segundo más importante de los que puedes encontrar... Y lo encontré justo en el segundo episodio. Y justo nunca me pasa esto. Nunca. Pero cuando estoy grabando, sí me pasa. Voy a grabar más seguido. Pero bueno. Ok. Encontramos diamante. Diamante es uno de los minerales, pues, difíciles, complicados, diría yo, de, pues, encontrar. Eh, lo que vamos a hacer con ese diamante, pues, es... Eh, pues se pueden hacer armaduras. Nosotros, por ejemplo, necesitamos, ¡uy, qué miedo eso! Necesitamos tipo de armaduras. Vamos a agarrar ya el cobre. La necesitamos ya, no para nada, pero bueno. Para hacer armaduras, para hacer, pues muchas cosas también. A ver, no para no perderme tampoco. Está muy grande. Eso me dijeron la otra vez. Miren, este también es otro... Ahorita, ahorita, bueno, ahorita les, les comento bien. Eh, el diamante se utiliza para muchas cosas, que es para lo mismo. Para hacer espadas, para hacer picos, para hacer azadones, para hacer eh, hachas que es y, y para hacer palas. Eh, y por ejemplo, ahorita lo que vamos a hacer nosotros es... Uh, bueno, primero tengo que comer. Con esos diamantes, no sé cuántos sean, la verdad. Ya no tenemos comida, nos tenemos que ir. Pero con esos diamantes podemos hacer... No sé cuántos sean. Necesitamos ver cuántos son. Se pueden hacer también... ¿Cómo se llaman? Uh, uh, se pueden hacer armaduras. Las armaduras se utilizan para que pues cuando me golpeen no me hagan tanto daño. Como por ejemplo el episodio anterior. Que me golpearon y que cuando lo vi, cuando lo estaba editando... Me caí y me pegué... Y no fue porque me dieron un golpe, simplemente y me caí y me pegué. Ok, son dos, nada más. Son dos diamantes y están en muy buen lugar. Mm, ok, más lugar. Es una cuevota, es una cuevota y lo bueno que la vamos a analizar pronto. Ok, vamos a ver nuestro hierro. Vamos a poner más hierro. Vamos a poner la mesa de crafteo. Así les voy a mostrar cómo se hace eh, un pico de hierro. Este es un pico de hierro. Es importante uno de estos picos. Ya nos dio el logro. Dice, ¿no es hierrónico? Soy muy gracioso, la verdad. Y ya con el hierro, con el pico de hierro, podemos picar esto que es el oro. ¿Ok? Esto que es el oro. Esto, pues, podemos hacer otro horno. Creo que también se puede hacer con esto. A ver. No. ¿O oh, sí? Ah, sí, se puede. Perfecto. Ok. Hacemos otro. Le robamos tantito de este. Le hacemos aquí. Luego pasamos acá. Quitamos. Eh, ¿Qué más tenía que hacer aquí? Bueno, tenemos más comida. Ah, el cobre. Que okay, pasamos el cobre. Tenemos... Otra vez hierro. Ya, ya habíamos agarrado, pero tenemos más hierro. Eh, perdón. Cobre, eh, sí o, oh, <ríe> ¿Oro? ¿Tenemos oro? Perfecto. Tenemos oro. Recogemos el carbón. Mm, creo que dejamos más minerales allá. Ahorita regresamos. Eh, hoy va a ser un capítulo de mina. Mañana va a ser capítulo de... ¡Oh! Otro cobre. Perfecto. Perfección, ¿eh? Ahora sí. Les voy a mostrar, bueno, primero, me estoy desviando muchísimo. Perdón, perdón, me desvío muchísimo. Me desveo, me desvío muchísimo. Perdónenme, así es la vida, es complicado. Perdónenme. Ok, continuamos. Eh, Tenemos este cofre. Importante. Uh. Tenemos más hierro, que si lo ven aquí, tenemos 28. Tenemos más carbón, perfecto. Más antorchas, gracias. Semillas de betabel, perfecto. Las semillas de betabel, eh, pues obviamente las tenemos que, que conservar para hacer huertos, que próximamente les voy, a, les voy a decir qué son. Estas vías, la verdad, siento que no las necesito. O sea, sí las podría ocupar, pero... Siento que para ahorita no es buena opción. Tenemos aquí un vagón. Mm, tal vez sí. Me las voy a llevar. Por si acaso las necesitamos. Vamos a quitarla de aquí. Quítese. Ahora. Mm, ya no necesitamos nada. Eh, allá no. Acá. Esto me da miedo. ¿Dónde dejé? Ok. Tenemos cobre. Vamos a ir para acá a ver si no hay nada bueno. Digo, ¿hay algo bueno? Vean cómo me cómo me pongo nervioso yo mismo. Ok, agarramos este hierro también. Se necesita. Todo lo que sea hierro es para nosotros. Ok, hay más abajo. Este, como les dije, este es lápiz lazuli. Justo hay una calle que conozco que se llama Lápiz Lazuli. No tengo espacio. Ok, vamos a quitar este ojo de araña. Y vamos a agarrar todo el Lápiz Lazuli que se pueda. Perfecto. Perfecto. Agarramos todo el Lápiz Lazuli. Acá podemos observar que no hay absolutamente nada. ¡Vámonos! Ok. A ver, vamos a tirar cosas que no necesitemos Por ejemplo esta pluma Por ejemplo esta carne eh, Este no lo ocupamos Este tampoco Este sí porque tiene que ir aquí Esta graba no Y el hilo Pues posiblemente sí Uy Este es un murciélago Vamos a matarlo Perdón, amiga. Perdón amigo Perdón amigo Perdón amigo Perdón amigo ¿Viene un zombie? ¿Por atrás? Perfecto. Muere. Muere. Muere. Muere. Muere. Perfecto. Maldito. Maldito inconsciente. Uh, ok. Creo que ya me perdí, la verdad. ¿Alguien sabe cómo llegar? Estaré. Uy. Ben. ¡Ven, maldito marcapasos! ¡Ay, ay, ay! ¿Con cuatro golpes? ¿Otros dos golpes más? Perfecto, lo matamos. Ok, vamos a regresar... Eh, ¿Por dónde era? Estoy muy perdido. Era por aquí, era por aquí, era por aquí. Sí, me acuerdo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y era por acá? Perfecto, perfecto. Ok, vamos a llevarnos todas las cosas. El diamante... A ver, en primera, el diamante es muy importante, pero no me lo quiero llevar. No me lo quiero llevar porque... O oh, tal vez sí. Es que no puedo hacer nada con dos diamantes. Si se acaban de dar cuenta, para hacer un pico... o oh, tal vez puedo hacer una espada. Mm, me lo voy a llevar. No importa, no importa, no importa. Nos da el, el, el logro de diamantes... Ok, tenemos aquí, vámonos, vámonos, vámonos a llevar esto también. Y ahora, por la gracia de Dios, vamos a ver cómo regresamos, creo que era por aquí. Ojalá no nos perdamos. Ok, vamos a agarrar esto, que también es importante. Mm, se pueden hacer muchas cosas, que obviamente no me acuerdo cómo se hacen. Pero se pueden hacer muchas cosas. Ok, vamos a agarrar más cobre. Cobre, zinc, calio, germanio. Yo en la escuela... Lo único que me aprendí de la escuela fue la tabla periódica. Pero no me la aprendí con números. De que, oh, ay, aprendetela con números. Porque es muchísimo mejor que porque la vas a utilizar cuando seas grande. A ver, ya soy grande. A menos de que seas un físico... O a menos de que estudies física... Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu... Eh, a menos que estudies física, pues sí lo necesitas. Pero, en cambio, si no estudias eso, pues no. O sea, si vas a ser un nutriólogo... Bueno, sí, los nutriólogos sí, sí lo necesitan. Este... Por ejemplo, yo no lo necesito. O tal vez sí, depende. Es que depende de muchas cosas. Depende de dónde termines trabajando. Pero... Por el momento no. O sea, sí lo necesitas, pero no tan así... ¡No! ¡Oh! oh ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, hermano! Dije, no, ya perdí... Ya perdí los diamantes. Ok. Perfecto, vámonos. Ah... Um, Ah, mira, ¿qué más? No era por aquí, no era por aquí. Pero, por ejemplo, a mí me hicieron eh, aprenderme, este, aprenderme la tabla, o sea, aprenderme la, ¿cómo se dice? Por, por, por palabra, o sea, de cómo se llaman y ya. <ríe> por ejemplo. Por ejemplo, hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón, potasio, calcio, escanio, titanio, manganeso, hierro, colbato, níquel, cobre, zinc y ya. Creo que es hasta el 25 y es todo lo que me sé. No me acuerdo de, de qué están compuestos o no me acuerdo de... De muchas cosas no me acuerdo, la verdad. Eh, pero bueno, era muy malo. Uh, creo que estoy perdido. Ok, si no lo encontramos en cinco minutos el lugar donde entré, eh, pausaré el video y, y... ¿Ya acabo de regresar por aquí? ¿Qué, qué, qué cosa...? Eh, si no encuentro el lugar... Miren, ya estoy en otro lugar. Eh, pauso. Y hasta cuando llegue a ese lugar, pues, eh, continuamos. Porque todavía falta mucho. Mucho por recorrer. ¿Ok? Bueno. Nos vemos, gente. Buenas, gente. ¿Qué tal? Ya regresamos. Ok. Regresamos exitosamente a nuestro lugar de inicio. Ok. Vamos... Eh, ok, vámonos Nos tenemos que ir de ese lugar Pronto regresaremos Pronto regresaremos A ver, vamos a ir subiéndonos Pumba Perfecto Ok, cuidado con la lava La lava es nuestra archi enemiga Ok, vámonos Ay, ay, ay Ay, ay, ay, ay, ay. La lava, la lava, cuidado. Ok, ok, otra vez. No, no. Soy malo. Perfecto, estamos arriba. Quitamos este, quitamos este. Quítate. Ahí está, perfecto. Perfecto. Ok, estamos afuera. Bien, estando aquí afuera, vamos a hacer... Uh, no nos vamos a mover de aquí, porque pues tenemos que buscar abajo. Primero, vamos a hacer nuestra casita provisional. Eh, creo que aquí es un buen lugar. Eh, ahorita quitamos este. Creo que aquí es un buen lugar. Ok, vamos a poner los dos hornos también a un lado. Esto es de cajón. Siempre tienes que poner tus hornos a un lado. Nada, la verdad es que no, me lo inventé. Pero eh, siempre tienes que tener tus <risa> Bueno, ok, a ver, eh, ¿falta algo? Ok, el hierro. Eh, necesitamos una hacha. La hacha se hace de esta manera. Tenemos tres, bueno, dos palitos. Y la hacha se hace como si fuera una hacha. No sé cómo explicarlo de mejor manera. Pero sí se hace una hacha. Tenemos una hacha, vamos a hacer eh, una espada pero de hierro, nos vamos a esperar, nos vamos a esperar un poco y este tenemos la hacha, ok, teniendo la hacha vamos a cortar este árbol, eh, que, que no se molesten, no se molesten, eh, el árbol... Eh, se puede replantar, ¿no? O sea, no, no, no, no, me va a afectar a mí en, la, en nada, porque no me voy a funar, porque, porque, este, sí, ¿verdad? Ok. Ok, También vamos a hacer eh, una pala. Necesito una palita para quitar todo este exceso de, de, de nieve que hay aquí. Este juego me encanta porque, pues, te da las bolas, ¿no? Te da las bolas en la cara y me gusta la verdad ok vamos a hacer vamos a tener dos cofres ok vamos a poner dos cofres pues de este lado no Sí, no de este lado eh, a ver vamos a ir poniendo todo bien perfecto ok mm, bien agarramos las demás bolas Perfecto, tenemos más bolas, que creo que este este eh, cofre no me gusta aquí, pero bueno, lo vamos a quitar pronto. Tenemos, ok, vamos a hacer de una vez, tenemos madera, eh, tenemos piedra y, gracias, vamos a agarrar más madera para hacer nuestra casita provisional. Ya encontramos diamantes, creo que el video está finalizado completamente. No tardamos ni cinco minutos hacer nuestra primera... Cl cl cl clase, Clasa, clasa, clasa. Nuestra primera casa. Es sencillo, es sencillo. Nada más ocupas materiales. Para mí, por ejemplo, pues... Oh, o sea, lo puedes hacer de lo que tú quieras. De tu gusto. Pero, por ejemplo, a mi gusto es... Madera siempre a los lados. Eh, no soy ningún arquitecto o... O alguna persona con un oficio que tenga que ver con diseño de interiores. Pero pero me gusta... A ver... Pero me gusta crear, ¿sí? Ok, tenemos pues este espacio que está grande, que está bueno. Ok, vamos a dejar las esquinas. Porque las esquinas, las... La rellenamos. ¿Verdad? <ríe> La rellenamos, ¿no? <ríe> Vergas. Mátenme. Ok. Eh, pum, pum, pum, pum. Ah, esa esquina no. Bueno. Haciendo cálculos. Perfecto. No, está bien. Soy buenísimo. Soy buenísimo. No juzguen. No juzguen. No juzguen. Creo que eso es lo peor que pueden hacer. Juzgar... De una persona. Cuando no saben si en realidad está haciendo algo muy bien. La verdad. Ok, tenemos... Creo que nos hace falta más. Vamos a cortar más madera. lleva a cortar eso. Ok, vamos a cortar este. Bien. Pum, pum, pum. Bien. Quitamos este. Perfecto. Tenemos otro más abajo. Okay. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. Bien, nos hace falta... Buena música, bro. Ok, creo... Otro, otro. Y otro más. Y acá otros dos. Sí, justo. Justo. Boom. Bien. Este, este, este. Nos queda para una puerta de uno. Que creo que está bien. La puerta de uno es eh, simplemente esto. Creo que tenemos una puerta, ¿no? Ah, la tiré. Justo. Vean por qué es bueno que, que que tengamos las cosas bien ordenadas. Ahora voy a desperdiciar una puerta. Vean. Bueno, se ve bonito, la verdad. Se ve bonito, me gusta. Ahora, ¿qué nos hace falta? Ponemos nuestra madriche. Pum, pum. Pum, pum, pum, pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Ok. Vamos a decorar de este lado también ok, tan tan tan tan tan tan De este lado también, tan tan tan tan. tan, tan. Como les digo, no soy un arquitecto, no soy un diseñador de interiores, este, no soy una persona que, pues, tenga un oficio completo. Por ejemplo, aquí ya no me, ya no me cupo. Pero por ejemplo, aquí. Se ve muy horrible, tenemos unas vistas tremendas de este lado Así que lo primero que vamos a hacer es unas ventanas de poca hermano Ok, creo que ahí está bien, unas ventanas hacia un lugar donde me voy a tirar algún día Y eh, otras ventanas de este lado, que creo que es esencial unas ventanitas que como les digo, no soy arquitecto, no. <risa> ok, a ver, listo. Y ya, aquí. Ahí está. Bien, eh, quitamos acá. Hacemos otra de este lado, ¿no? Creo que sí. Me gusta mucho. Vamos a abrir también una puerta de este lado. Entonces tendría que hacer así. Así, así, así y así. Perfecto. Ahora vamos a abrir una puerta de este lado. Quitamos este. Y, uh. Ven porque es bueno siempre fijarse hacia los lados. Y... <risa> ok, vamos a cerrar esto con... Pues tierra, piedra. Y ahora, ahí está. Bueno, queda bonito. La verdad me gusta. Es bonito. Ahora vamos a meter la cama. La cama siempre... Pues la pongo aquí. Creo que está bien. ¡Siempre! Cualquiera que empiece en Minecraft empieza de esta manera. Después te construyes un castillo completo para ti solo. Por el momento, esto es lo triste del Minecraft. Pero bueno. Tenemos más, más este, madera. Vamos a convertirla en madera normal. Y creo que un techo no necesitamos. Pero bueno... Eh, bueno, creo que es todo, sí, continuamos después con el siguiente episodio, vamos a hacer algunos cultivos de ese lado, vamos a aplanar un poquito este lugar, vamos a aplanar un poquito este lugar, vamos a quitar varios árboles, y bueno, nos vamos unos 3, 4 episodios después, nos metemos de este lado para hacer eh, pues lo que tengamos que hacer, en primera, bueno, a ver, vamos a iluminar este lugar, porque me da un poco de miedo que aparezca algo aquí, Vamos a iluminar aquí, aquí, este no, y abajo por si acaso, y afuera. Ok, eh, vamos a enseñar, bueno, les voy a enseñar primero cómo se hace una armadura, como les dije ahorita. Una armadura literal es como una armadura medieval, se podría decir, tal vez. Eh, a ver, tenemos 23, nos ajusta, perfecto. Ok, cerramos la puerta, no nos va a entrar algún animal. Ok, o dormimos, dormimos mejor, dormimos, ¿para qué? ¿Para qué arriesgarnos? ¿Verdad? Veda. Ok, listo, de día, hacemos nuestra armadura. Siempre primero empezamos por el peto, el peto es este, pechera de hierro. Perfecto. Continuamos con los pantalones, pantalones. Continuamos con el casco, que es de esta manera. Y terminamos con las botas. Que no me ajustaron. Falta uno de hierro. Creo que metí hierro aquí. Metí hierro acá. Metí hierro. Perfecto. Eh, continuamos con las botas. Que es aquí. Aquí. Y aquí. Botas. Y ahora. Gente. Dejen de llamarme un fracasado. A llamarme. Ay. Ay. espérenme espérenme espérame, A llamarme la persona más preparada de Minecraft. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uh, maldita sea. Estoy guapísimo. Ok. Ya teniendo esta armadura, si se dan cuenta, arriba de los corazones tenemos... Unas unas camisitas, unas camisas, playeras, blusas, este, unas poleras. Eh, poleras, bueno, se dice en otro país. Pero tenemos eh, como un escudo protector. Obviamente, eh, cuando nos ataque algún eh, zombie, algún monstruo, pues no nos va a afectar tanto. Y bueno, esto hacemos en este episodio. Muchísimas gracias, gente. Bueno, a ver, nos vamos a subir porque necesito una miniatura muy bonita. Pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba. Ahí está. Se ve muy feo. Bueno, nos vemos, gente. Uh, ¿Cómo quito? Ahí está, perfecto. Nos vemos, gente. Cuídense mucho. Bye.